Bueno, voy a mostrar cuál es el problema con eh, la pila de la placa madre. La batería, siempre tiene que tener, eh, la batería siempre tiene que estar puesta en la computadora. Yo ahora se la saqué para mostrar qué es lo que pasa si la batería no está. Siempre tiene que estar conectado el cable de alimentación o la batería puesta sin el cable. No hay que esperar a que la batería se eh, acabe. si nosotros no tenemos el cable de alimentación y la batería está puesta podemos usar la computadora con la batería pero no hay que dejar que la batería se descargue totalmente porque entonces no, no habría carga en la batería y no habría alimentación con la fuente o sea, con con digamos con el cable que va enchufado entonces, voy a mostrar qué pasaría si no está puesta la batería en la computadora o si se acaba eh, la carga de la batería bueno si entonces si no hay batería puesta o no está la carga y yo por ejemplo apago la computadora voy a poner a apagar o si la computadora se apaga sola o si la computadora se apaga sola porque se le acabó la batería entonces, lo que va a suceder es esto, bueno, supongamos que la, batería, la, la computadora se apagó o que yo la apague y que la batería no, es, no está puesta y el cable está desenchufado acá lo que sucede es que como la pila que, tiene, que, que alimenta el reloj de la placa madre o algo así eh, se desoldó y se volvió a soldar, ahora falla entonces cuando prendo la computadora, después de que esto suceda después de que no haya batería ni cable de alimentación ah bueno, no claro, si no va a prender eh, le pongo de vuelta la alimentación, yo lo desconecté y lo vuelvo a conectar o le vuelvo a poner la batería, por ejemplo pasa de, le, esto, bueno, después les, puedo, les muestro cómo es eh, me sale este error, como que no hay un sistema operativo y que... Le, bueno... Que, que, que, que es un reboot del sistema entonces, me sale esto como que no se encuentra el sistema operativo en el disco duro pero el sistema operativo está guardado en el disco duro y la información no se pierde solo que se desconfiguró el... bueno, algo de la placa madre, tampoco entiendo tanto y entonces vamos a tener que hacer lo siguiente para que la computadora pueda Entrar a en la información del disco duro e iniciar Windows. Vamos a presionar la tecla F10. F10 acá. es f F10. Bueno, ahí está. F10. Bueno. Acá vamos a ver que se desconfiguró la hora y la fecha. O sea, vamos a ponerle. Vamos a ponerle la hora actual que yo la tengo acá son las 7 y 16 bueno, ahora 17 entonces lo que voy a hacer es me va a manejar con las teclas flecha para abajo y flecha para arriba para subir y bajar ¿no? y las flechas de los costados es para navegar en el menú de arriba las flechas que van para la derecha o para la izquierda bueno, primero tengo que configurar el, el, la hora del sistema entonces, estoy en la primera opción, que está en blanco voy a presionar el, voy a presionar las teclas para la hora en este caso, como son las 19 horas, voy a poner 19 voy a apretar ENTER voy a poner 17 minutos, porque son las 17 minutos ENTER, y voy a poner los segundos, que estamos en 45 ENTER ya está el reloj, ahora tengo que cambiar la fecha la fecha de hoy va a empezar siempre por el mes hoy es 31 de enero del 2017, así que voy a dejar 01 ENTER 31 ENTER 2000... uy no, espérate no, es 2000, si me equivoqué puedo completar todos los dígitos y volver a empezar 2017 ENTER eh, usar siempre estos estos dígitos de acá, estas teclas porque el teclado numeral a veces no sé por qué no funciona eh, cuando estoy acá después sí funciona bueno, ahora tengo que ir a lo más importante bueno, el otro también es importante voy con la tecla del costado hasta System Configuration y voy a bajar con la flecha de, que va para abajo hasta la última opción que se llama Boot Options Ahí voy a presionar ENTER, y voy a entrar a la configuración del sistema y voy a bajar con la tecla, también está de abajo, hasta la opción que dice LEGACY SUPPORT Automáticamente, como vuelve toda la configuración de fábrica, dice DISABLED la opción Entonces yo lo voy a cambiar a ENABLED que voy a hacer cuando está esto en blanco porque ya llegué con la flechita, digamos. Ahí está, voy a poner Enter, apretar Enter y de Disable me enable con la flecha que va para abajo. Hago Enter. Después me sale este cartel que me pregunta si quiero hacer el cambio. Yo voy a ir con la flecha del costado de la izquierda a la opción Yes, Enter y ahora voy a apretar F10 de vuelta para guardar y salir de este setup F10 me sale el cartel para chequear que quiero guardar los cambios voy a poner ENTER en YES que está seleccionado en negro y ahora me va a salir este, este como este aviso, este cartel que lo que va a hacer es más que nada bueno, informarme que se hizo un cambio y entonces, este, que está pendiente ese cambio, y que confirme si yo hice ese cambio y para confirmarlo hay que apretar, hay que eh, teclear el código que te aparece acá es un código de cuatro dígitos, ese código siempre cambia pero siempre aparece ahí así que hay que apretar esos cuatro dígitos, en este caso es 9782 Siempre va a cambiar ese dígito, figura acá Y después de tipearlo, no me aparece en ningún lado, yo ya lo tipeé con estas teclas Presiono ENTER Y arranca Windows normalmente Ya entra el sistema operativo De ahora en más, si yo dejo siempre, ahora voy a poner la batería Si dejo la batería puesta Y la computadora está enchufada apago la computadora y la prendo, no va a haber ningún problema. Windows va a iniciar perfectamente. Ahora, si yo desenchufo la computadora y está puesta la batería, puedo usar la computadora, puedo apagarla, puedo volver a prenderla, no va a haber ningún problema. Pero si yo saco el enchufe y uso la computadora con la batería hasta que la computadora se apague porque no hay más batería, entonces no va a quedar carga en la batería para poder alimentar esa configuración de la placa madre entonces va a pasar lo que mostré recién eso se puede resolver muy fácilmente con estas instrucciones pero bueno, es muy importante que... Eh... ¿por qué no anda esto? ahí está eh, ahí está <ríe> no, pues estaba cargando eh, es muy importante que siempre haya eh, energía o de la corriente o de la batería y que la batería siempre tenga algún mínimo de carga puede ser un 10% un 5% no importa pero lo ideal sería que siempre quede con un 20% o más a la hora de apagar la computadora la batería igual dura bastante así que no debería ser un problema pero bueno, si se puede usar la computadora siempre enchufada con la batería puesta por si acaso, es ideal bueno, acá ya se entra al sistema con la contraseña que ustedes pongan por ahora esta es la contraseña y es 1, 2, 3, 4, 5 y ya entra directamente al sistema y todo resuelto